Yo estaba sentado con mi esposa, abrazado, en un mueble. Y cuando yo veo que entran estos tres hombres, cuatro hombres eran. Y yo veo que entraron de una vez y no me dejó ni explicarle ni nada. Y entró Meki y Lubaja. Y entraron y me entran a tiro de una vez. ¿Pero por qué? Pues no, no sé, porque yo nunca he tenido vínculo con esa gente. ¿Quién puede dar explicación el por qué? A usted un oficial de IDCrim, de, de que se llama... Canario, el Canario ¿eh? Sí señor, ese mismo Porque él fue, por porque él me trajo detenido de San Francisco de Macorís Y que, que recuperaron unos teléfonos Yo le dije ahí claramente que yo no robo Que tengo tres meses en Santo Domingo Y aquí yo no había hecho un robo Que me buscara video, ¿Pero qué tú buscabas, alguna no evidencia tú buscabas, tú ahí, okay. No, yo estaba en casa del hermano mío Que está preso para y no, Y si te quiere puede ir al palacio Que ahí está allá, ahí lo tienen allá Yo ahí, él. él tiene varios videos de no, Que él sí, estaba no, quitando, no. alguna pasola alguna cosa, unos celulares canario dijo que yo estaba también, pero yo le dije que me buscara vídeo donde yo estaba. Y él me trajo preso y después me soltaron ayer. Y esa gente, cuando yo llegué a la casa, llegaron de repente cuatro hombres. Me entran a tiro. ¿Qué te dieron, nada, me dicen, ven que quiero hablar contigo. Y digo, vamos a hablar. Y de una vez me dieron un plomazo ahí. Po. Y después me dieron el otro por ahí. Yo no caso. tengo que ver con nada de eso. Si quieres que me busque vídeo que tú haces. Yo, yo trabajo allá, yo estaba trabajando, fabricaciones de tren delantero. En Santo Domingo. Sí, busing y soporte, piezas de carro. ¿Tienes vínculos aquí San de Macorís? Entonces, aquí? ¿Quiénes ¿Eh? viven aquí, familiares tuyos? Mi mamá vivía aquí, aquí vive un hermano mío, ahí en el gallinero, en Santana. ¿Te acuerdas que tú me grabaste un video? Uh -huh, de vivas la vaina del tú agua. Vives Ahora estoy viviendo en Santo Domingo. En kilómetro 22 Autopista Duarte. Mi nombre es Benjamín Campo Vázquez Ustedes saben, yo lo que quiero es que se haga justicia. Lo único que yo quiero es que se haga justicia. No quiero tomarla con mi propia mano porque ya yo no voy a servir para nada. Yo lo que voy a servirle a Cristo.